En medio de una actividad realizada en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, por motivo al Día de las Matemáticas, fue pues reconocida la maestra ya fallecida Juliana Altagracia Valerio por los aportes hechos al sector educativo. 12 de mayo, Día Escolar de las Matemáticas, en honor a Pedro Julio Ada, iniciador de la didáctica de la matemática en nuestro país. Hoy 14 de mayo. Nuestro centro educativo Vicente Aquilino Santos dedica esta actividad a una persona que fue una maestra ejemplar, fue una madre, amiga, con todas esas cualidades que enaltecen a una persona. Esa persona fue la maestra Juliana Valerio, quien con sus enseñanzas, con su amor eterno, la dejó en cada uno de los que tuvimos experiencia con ella, alguna o ella la Brazos. Para nuestro centro, en especial, los estudiantes de quinto, de grado de grade, nivel medio y el área de matemática, es un placer contar con cada uno de ustedes, los aquí presentes, mientras